tutorial que muestra cómo acceder a los recursos electrónicos de la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. La Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha pone a disposición de sus usuarios gran variedad de recursos electrónicos de calidad. Para acceder a ellos debemos conectarnos a la página web de la biblioteca. Una vez allí, situados en la parte izquierda de la pantalla, entraremos en la pestaña Encuentro información. Y después, haremos clic en Recursos electrónicos. A continuación, podemos ver la relación de recursos electrónicos a los que tenemos acceso. Bases de datos de acceso libre y suscritas por la universidad, que están clasificadas según la materia de la que traten. Revistas electrónicas, a las que podemos acceder a través de la herramienta Publication Finder o bien por editores y distribuidores. También hay un enlace a las revistas editadas por la Universidad de Castilla-La Mancha. En esta pantalla también se da acceso a los libros electrónicos. Puede hacerse a través de Plinio y a través de editores o distribuidores. También tenemos acceso a Greco, la plataforma para el préstamo de libros electrónicos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por otro lado, esta página nos da acceso directo a los recursos que más utilizan los usuarios. En este caso, Plinio, el metabuscador de la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha, el catálogo colectivo de la red de bibliotecas universitarias Revion y la base de datos Dialnet. Por otro lado, también se da acceso a otros catálogos que pueden ser de interés, ya sean nacionales, extranjeros, bibliotecas digitales, recursos Open Access como repositorios, recolectores y buscadores, tesis doctorales, y otros enlaces como el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el Boletín Oficial del Estado o el ISBN. Por último, recuerda que si te conectas desde fuera de las instalaciones de la universidad, debes estar conectado a la VPN para que muchos recursos funcionen correctamente.